Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más y un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarte de la base conceptual de biodanza y quiero centrarme en la primera frase de Rolando que la, encuentra, la encontramos en el capítulo 1, definición y modelo teórico de los cuadernillos de, de la formación. Y dice así, "Biodanza proviene de una meditación sobre la vida, del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, de nuestra vacía y estéril estructura de represión. Podríamos decirlo con certeza, de la nostalgia de amor. Y me quiero detener en esta frase, porque aparte de que es de una belleza extraordinaria como poeta que, que era Rolando Toro, la profundidad de, de cada frase en el contexto en el que navegan las palabras de Rolando para definir biodanza, para decir el origen de la biodanza, me parece extraordinario el otro día estaba revisando uh, una entrevista que le hicieron a Rolando Toro en el año 1993 en Italia sobre los orígenes de la biodanza eh, es un, eh, está en italiano y aunque Rolando sabes que siempre habla en castellano o sea que en realidad no hay problemas para entenderlo a él y aparte está... Eliane Matuk, eh, muy jovencita, pues haciendo unas traducciones al italiano. Así que se entiende perfectamente. Es una, es una entrevista muy corta, eh, está sintetizada. Y, y habla Rolando Toro de del origen de cómo surgió. Y entonces... Otras veces he escuchado otras entrevistas y tal, pero siempre es interesante escuchar a Rolando directamente cuando le hacen preguntas y le dejan hablar suficiente, eh, porque siempre aporta cosas, cosas nuevas. Y, y algo que yo en esa, en esa entrevista que le hicieron a Italia mmm, me llamó la atención fue el marco histórico que, que creó Rolando, o sea, que explicó Rolando para, uh, para entender de dónde surgió uh, dentro del marco histórico de la vida. Y fue muy interesante porque fue realmente algo que yo no había uh, prestado atención. ¿no? Y me surge en esta frase cuando él dice del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados de nuestra vacía y estéril estructura de represión. Entonces, él en esta entrevista uh, de 1993, él dice que en una profunda reflexión eh, sobre la vida después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que es cuando él empieza a pensar... En la, en, la, en la destrucción mundial, en el holocausto de más de 6 millones de personas muriendo de forma atroz por, por barbaridad, por la barbaridad, por falta de amor, por falta de, de todo. Y eh, viviendo la promesa que después de una segunda guerra mundial catastrófica y destrozando al, el mundo entero prácticamente con, con bombas atómicas explosionadas en ciudades absolutamente indefensas, como dice Rolando Toro, y atrocidades que parece que sean absolutamente fuera del género humano, pues detrás de todo ese tiempo había una promesa de un resurgimiento, de prosperidad, de paz, de abundancia, de generosidad, de bienestar. Y nada más lejos de eso, el discurso era ese, pero después de, de 10, 15, 20 años de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria del capitalismo, del neoliberalismo arrasador, se instauró con total... con total... ¿cómo decirlo? Como ya sabemos, en realidad. La élite, Rockefeller, compró... La escuela de medicina, el Fondo Federal Monetario, toda la élite compró todo para que todas las cosas fueran a su conveniencia el favor del, del antropocentrismo radical. Aún así, en los años 60, 50 y poco, 60, 70, hubo un gran boom. Porque justo todo el mundo esperando la, la, la promesa de un nuevo resurgimiento, de un nuevo mundo resurgido después de la, de la, del destroce de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues como aprendiéndonos de que la barbaridad no nos lleva a ningún lugar y... Y al ver que no era así, que cada vez la maquinaria de represión era cada vez más terrible, más, más hipnotizante, vendiendo discursos absolutamente caóticos y en los que la gente caía hipnotizada absolutamente por el consumismo y un bienestar absolutamente ilusorio, surgió, eh, por supuesto una fuerza impresionante en esa época y de ahí surgió el biocentrismo la ecología profunda el, el principio de no, el principio lo creó Rolando pero la idea de que la vida estaba en el centro y era en la que organizaba el universo era contraria a lo que se estaba diciendo hasta el momento que era que el universo organizaba la vida pues surgió un pensamiento el pensamiento eh, o sea brotó eh, la literatura eh, radical poética de, de denuncia en toda latinoamérica eh, los, la, la biología del amor maturana resurgieron eh, pensadores que que si no estaban asesinados por la élite y el pensamiento predominante, podían eh, seguir investigando las realidades. Se trabajó con LSD, Ampliación de Conciencia, Hoffman, Grof, Starinov, Grof. En fin, fue una época de un resurgimiento. Tremendo, y en ese resurgimiento, surgido precisamente de los de la, de, de, de, del mundo destrozado, estaba ahí Rolando, un ser creativo, un genio, valiente, inquieto, y todo lo que fuera, pero en realidad un agente de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Él cuenta que después de ver esta locura en la que el mundo se había, se había convertido después de una segunda guerra mundial y todo lo que estaba viniendo detrás, había otra parte que él le llama la parte paradisíaca, el estado paradisíaco que es el del encuentro del amor que todos los seres humanos hemos encontrado en algún momento. Y no, esto, no solo esto, estamos hablando del amor de pareja o el amor de hijos o algo así, no el amor a una flor, a la vida misma el encantamiento de, de mirar a la otra persona sin buscar nada a cambio del goce y el placer de, de estar en algún lugar bien acompañado, bien acompañada por la propia vida, por la naturaleza por un cielo limpio y despejado entonces, él decía en esta entrevista que estas dos polaridades tan extremas eh, formaban parte de la vida. Y, es, y, y tenía que encontrar él en su ansia de vincular eh, al ser humano con su propia realidad, él había de encontrar un lenguaje común y por supuesto fue la música la música como lenguaje común que no conoce fronteras todas las personas sepan o no sepan inglés, francés, alemán español o lo que sea escuchan una música y danzan no necesitas saber bailar esa, esa especial música de una cierta manera la gente danza porque la vida es movimiento y así lo dice Rolando en, en, un, en, una, en un segundo párrafo que luego te diré, luego te contaré porque me gustaría seguir profundizando en este, en este punto después Rolando en esta entrevista que si quieres la puedes encontrar en mi canal de Telegram t.me barra inclinada -universe Centric aquí abajo te lo pongo él habla de que él era maestro de Tai Chi Chuan y artes manciales, que era algo que yo desconocía absolutamente, pero que me encaja perfectamente por, por esa vivencia de la corporeidad y el afán que Rolando explica en esa misma conferencia de unir espíritu y cuerpo entonces me parece extraordinario eh, ese origen desconocido para mí que me da pleno sentido al, al ir encajando las piezas de la historia de vida de Rolando y del, y del, y del inicio de, de, de la biodanza y y cómo surgió porque la historia de vida es tremendamente importante tremendamente importante porque nada surge de la nada todo tiene un proceso y es muy interesante aprender del proceso en el mundo en el que dejamos atrás estamos dejando atrás los procesos no se valoran porque vivíamos en el mundo de la inmediatez donde todo se consigue en ese mismo instante y si no lo consigues lo antes posible no tienes éxito o, o has caído en, en, en, en la desgracia por decirlo de alguna manera y el proceso es realmente lo que da sentido a todo lo que construye peldaño a peldaño, roca a roca, ladrillo a ladrillo, célula a célula, toda la estructura de algo que realmente tiene sentido y que, eh, y que va cambiando y va moldeándose en la medida que van entrando agentes y el, por ejemplo en la vida de Rolando fueron todo un equipo de gente que tenía a su alrededor, César Wagner, Ruth Cavalcante, sus esposas, que fueron piezas fundamentales para el desarrollo de la biodanza, para, para involucrar la biodanza en un movimiento intuitivo también trascendente cuando habla de nostalgia de amor a ti qué te evoca la nostalgia de amor hablando en este mismo capítulo 1 dice el primer conocimiento del mundo anterior a la palabra es el conocimiento por el movimiento. La danza es, por tanto, un modo de ser en el mundo, la expresión de la unidad orgánica del hombre, la mujer, en el universo. Una sesión de biodanza es, por tanto, una invitación a participar en esa danza cósmica, claro imagínate la característica de una gran utopía en la que Rolando cree con toda la certeza sin ninguna duda de que todo el mundo va a danzar y que llegará un día en que todo el mundo danzará, que no habrán enfermedades graves, que, que, que no habrá violencia ni guerras, por supuesto. Y él lo creó con tantísima firmeza, que hoy día vio danza, que empezó en la sala de su casa, con amigos y personas afines, y que ya en ese momento, Rolando les decía, biodanza se, re, se impartirá por todo el mundo. Y así es, así es. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano? No podemos hacer todo. Rolando creó un sistema que pone al ser en el lugar que le corresponde en la vida y con la vida. Y mientras la vida esté en el centro, todo va a seguir una... una un proceso evolutivo armónico y vamos a poder sentir y percibir en nuestra totalidad que estamos danzando esa danza cósmica ¿qué decirte de de, de de esta magnitud de esta propuesta y luego en, en, en, en, ese, en esa fe para que eso se fuera dando y se fuera creando lo que hoy es lo que ya es desde hace tiempo y que sigue siendo, y que debemos mantener no como una estructura cerrada y estática, sino como, como un proceso de vida y mantener eso pues sigo sigo maravillándome de que cuando nos ponemos en disponibilidad de danzar al son de la vida, en el lugar que de alguna manera está escrito que sea el tuyo, todo se va dando no es por casualidad que Rolando encontrara a las mujeres de su vida aquellas concretamente a Pilar a, a Cecilia Claudette, Liane y algunas más que, que no recuerdo no es casual que que encontrar a César Wagner y a Ruth Balcante y a todo el equipo de Fortaleza, de Argentina, de Chile, de Italia y de todos los lugares que fue. No es casual que, que los inicios fueran difíciles, como aventureros como héroes y heroínas a la aventura a la cual cada uno y cada una de nosotras estamos destinados a a ejercer y no necesitamos ser Rolando Toro, o personajes públicos que, reconocidos y vistos. Sencillamente personas satisfechas, gozosas de aquello que son, de aquello que hacen, de aquello que aportan a la vida, a la comunidad así sí mismas. Bien. Yo tengo hoy... Eh, salgo de tres días de... De un trancazo tremendo. De un trancazo tremendo de gripe estacional. O no, no sé lo que ha sido, pero... Ha sido algo... Bien potente. Bien potente. Y estoy... Uh, en recuperación entonces voy un poco lenta voy un poco lenta pero esto también forma parte de de la facilitación en, en un momento he pensado hoy no hagas el vídeo porque no estás no estás al 100% pero luego he pensado sí Sí, voy a hacerlo porque quizás no sea de, las mejor, de los mejores vídeos que pueda hacer por la expresión o por la fluidez en la palabra, pero es así como me siento y es así como muchas veces nos podemos llegar a sentir las facilitadoras y los facilitadores en nuestros grupos, que no siempre estamos... Al 100%. Porque no sería humano. <risa> no sería humano. Entonces, ¿qué haces? Cuando no te encuentras bien. Cuando. Cuando tienes el cuerpo debilitado. Por por algún motivo. Cuando. Estás afectada por alguna cosa. ¿Qué haces en tus grupos? Porque los facilitadores y las facilitadoras. Somos humanos, somos almas andando, navegando por nuestros propios procesos de, de vida. Y esto implica, pues, sentirnos débiles también. hermosamente débiles humanamente frágiles <risa> y, y danzar con eso quizás no podemos hacer las mejores demostraciones en nuestras aulas porque nuestro cuerpo no nos, no nos, no nos sigue pero eso también forma parte de la facilitación porque no somos superhombres ni supermujeres somos hombres mujeres seres almas como a mí me gusta más bien repasar la, como facilitadoras y como facilitadores repasar los textos de Rolando, los libros escritos, sus poemas, siempre es bueno para no confundirnos a veces y volver al origen siempre es muy interesante porque nosotros también cambiamos y cuando leemos textos que ya hemos leído otras veces toman otro significado porque estamos en otro lugar de la esfera y esto es muy interesante el, el ir encontrando los mensajes ocultos de las palabras. Bien, hoy lo vamos a dejar aquí. Te agradezco mucho que me sigas, que comentes todo lo que te apetezca, siempre en un tono respetuoso y invitando al diálogo, no a la confrontación. Eh... Creo que estamos haciendo entre todas y todos muy buen trabajo en el ámbito biocéntrico. Creo que nuestro trabajo es realmente importante, nuestra labor es realmente importante, es de una aportación de gran belleza y muy necesaria en el mundo que vivimos, porque estamos reconstruyéndolo. Y caben muchos trabajadores y muchas trabajadoras para estar en las escuelas, en las comunidades, en la política, en todos los lugares, en todos los lugares. Para que el principio biocéntrico no solo se conozca, sino que se aplique. En toda su metodología de trabajo. Y aquí la educación biocéntrica tiene mucho, mucho que aportar. En fin, lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Gracias. Amor y servicio.